¿Qué me estáis? Estamos en un nuevo video para el canal. Y en este queso, en este preciso instante, vamos a grabar Minecraft, como os dije, el otro día lo va a hacer castillo. ¡Oh! ¡Oh! Dios mío! ¡Ha venido! ¡Ha venido! Pues lo vamos es Esto verás cuando se va eh, cuando va a ver esto. Estoy. como Abandone, vamos. Es que siempre abandona cuando se une a mi grupo. A esto. Grabando. ¡Ah! ¡Que le ha matado un, un zombie! ¡Oh! ¡Un zombie con el casco de oro! Chaval, me encanta el oro. El diamante es una caca, pero el oro... Como el otro vídeo del otro día. El oro es un... O sea, el diamante es una caca. El oro es el mejor. El diamante es un... Es que no me sale. Vamos a decirnos. Pues... maldita sea, no me da la armadura. manejado el niño es el, mm, estúpido y atontado tío no vea no vea voy ¡Ve a descansar un poco chaval es que no vea a ver, una mesa de trabajo genial vale a ver dónde me podré encontrar bueno, venga, vamos a ir a donde está. A ver, ¿dónde estás? Está? ¡Pero! ¡Anda! ¿Por, ¿Por qué habría que preguntar eso? Si tengo mi mapita, mi mapa. ¡Ah, mira, aquí está! Está preguntándome algo. ¡Ah, no se está moviendo! Bueno, pues voy a seguir a mi mapa. Voy a seguir a mi mapa, es más adelante. ¡Ahí está! ¡Oh, hola, hola, hola, hola, hola! ¡Tengo hambre! ¡Ay, que un creeper! ¡A por él! Voy a eso, a lo que sea. Voy a coger, me voy a dejar este pan... Ya no necesito este mapa. ¿Qué da? ¿A dónde ha ido? Malditas cosas de las narices. ¡Ay! No me he hecho ni daño? Ah, no, solo uno. Ya he vuelto eso. Estoy con el señorito que las precisas. No, porque me copia siempre del personaje. ¡Eh! anda que siempre me copia el personaje igual. Pues ahora a ver si se juega con esto. Justo cuando iba a grabar, justo cuando iba a grabar otro vídeo de yo de jugando yo solo. Y al final ha sido uh, uh, uh, uno uh, grabando con el alquiler. Espera, ¿qué? Ah, se me ha olvidado. A ver... ¿Dónde era? A ver aquí, por aquí... A ver cuál el hijo. Pues voy a elegir uno de monstruos. El de sin cabezas. No tengo cabezas, soy un hueso. Quita hambre! ¡Eh! ¡Hey! No me peyes, hombre. Que yo soy Sergio, el mejor jugando a Marqua. Y tú eres el peor jugando a Marqua. Fornite. pero da igual <ríe> me da igual es un pro de fornite pero da igual este da igual Ala, se mira se le mira de la tontería, necesito más comida tengo muy poca como que batería baja maldito sea de las narices <ríe> me digan no, que ha visto no no no no no no no no no corre corre menos mal que con pico hay de piedra de... espera vale vale se lo muestro le doy esta pero solo esa hacha el pico ¿Mm? me lo dejo para nada no no no no no no donde está el esqueleto de lo de eh, la armadura esa <tose> encanta endura que quiero cogerla, chaval. Que quiero. No, se ha ido, se ha ido. ¿Por qué? Oh, no. no me doy ni cuenta que con todo eso tengo sitio para hacer mi casa. A ver si tengo suficiente madera. No creo. No, no tengo. Solo tengo muy poca. A ver, se lo voy a decir otra vez. A ver si se asombra otra vez. Por favor, que no me pegues, Grabar. No, que no me pegue, que así me lo quita todo. ¡No! ¡No! ¿Cómo vas a copiar el personaje, maldito? Eso por copiarme el personaje, que no veas. hombre! ¡Eh! Que yo en el cielo, hombre. A que no, señorito. A que no, a que no. Para, ah, pues vale. te plumada. Plumada. Plumada. <risa> le, le, le. Ahora sí, ahora sí me pregunta. ¿Qué, qué pasa, llevar? ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué me pegas, hombre. De igual, yo sigo con mi casa. Vale, voy a seguir con mi casa. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Son girasoles. ¿Qué pasa? Anda, ya no me queda, ya no me queda zanahoria. A ver, se... ¿qué haces? Ya no puedo escribir cuando me pegas. A ver, ya, le voy a decir que ya no me queda. No, me... ¿Qué? Va. Para bueno, ahora se quedó con mi tal. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Supermujer, la lápiz la Vale. Este ambiente y solo tengo dos de comida. ¡Oh! Dame esa manzana ahora mismo. la. ¡Oh! ¿Qué haces? Sí, sí. sí. Podrías haber saltado. ¿Qué haces, chaval? ¿Puede Ah, sí, sí puedo saltar. ¡Dame esa madera! ¡Dame, dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame! ¡Por la otra vez! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! Este niño me está troleando, ¿ok? Mi amigo Adrián se está me está troleando. Segurísimo, claro. Aquí. ¡Anda! Eh, ¿qué? ¡Anda! ¡Que me da una puerta! ¡Ah! ¡Ah, no! ¿Qué dice para dejar ahí la puerta? ¡Ah! Pero yo quiero en dos sitios. No solo en uno, que me gusta la puerta en dos. Así. Voy a poner esto. A ver, ya está. Aquí el lado de la puerta. Voy a poner el suelo. Pam, pam. Tierra no. Vale, ya está. Necesito más madera. Ya no me queda. Comida, muy bien. Mala comida. Ah, que me está escribiendo. No sé, no le voy a pegar porque así no, no le sale. Somos como si fuéramos hermanos, pero no es que porque está estoy ya ah, grande ovejita para que te mate eh, tengo poca ay pues entonces vale si tienen poca vale Anda. no a, ese... a las ovejas pequeñas no cuando, se, cuando las pequeñas crezcan, te la dan. Las pequeñas no te la dan. Este es Meganuf en el Minecraft. Que nuf. Es que es un nuf grande. Si te trato de hacer mi casa. Es Mega Meganuf del nuf, del nuf, del nuf, del, del todo. A ver dónde... ¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Dame esa carnecita! ¡Cruda! Mm. ¡Qué asco! Sergio, espera, voy a dejar antes en mi casa, aquí al lado, en la mesa de trabajo. Y aquí, cuando tenga mi cama, la voy a dejar aquí. O mejor... La dejo ahí, quito la mesa desde abajo y pongo la cama aquí, ¿vale? Venga, voy a seguir con esto. Ah, oh, no, pues ya no me queda, de verdad. Aquí va a estar mi cama. Espera, necesito madera para dejar ahí. Cuando jorabes en YouTube, como se enteré, mi amigo de la tía, que también es un youtuber mío en el vídeo este de que le... de que le... de eso, que no sé, él todavía ni no está haciendo un po... ni un poquitito, un poquitito de nada de la casa. Uy, bonito, boldito. ¡Bordito! Si me quieres, te mato. Pues, hala ya está. A ver cuántas vidas tienes. Vale. Gracias, furrito, por haber tenido que te maté. Ahora te doy mil millones de euros. Aquí tiene. Vale, adiós. ¡Hola! ¿Quieres que te mate para conseguir mil millones de euros? ¡No! ¡No, por favor! Ay, ¡Anda! ¡Au! Oh. Che, che, che, che, che, che, che, che. ¡Para allá, hombre! Tío, aquí en una cueva. Como me pego y me caigo, vamos. Yo le pego un montón de veces hasta mil millones. Cuando juega mal se me queda un poco pillado, pero da igual, no pasa nada. Ver. Aquí voy a dejar el suelo Ahí ¿Tiene nada? A ver, es verdad Eh, yo no quiero esta amapola Tío, sí, no vea La la, la. ¡Ah! Pero, creativo? ¿Qué? No, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Por qué? no, ¿Modo creativo, no, no, no, no, bueno, vale, vale lo pongo creativo. Es que no, lo no, creativo no, no, no, no, da igual es que él no sabe ni hacer un poquito de las casas es el peor haciendo las casas bueno, da igual, así ¡eh! ¡Hey, ¿qué haces? ¡no! ¿qué haces? pues lo demás lo voy a hacer de oro yo le doy al diamante ¡ah, no! o mejor lo voy a hacer de colores, no, no, no de oro el diamante se lo voy a dar para que lo haga a su casa el, el Adri toma DIAMANTE DIAMANTE si sí, está en creativo en también venga vale qué ah no estoy creativo, puedo poner lo que quiera ¡No, no, no, no, no, no! Pues... Esta, esta puerta me gusta un montón. Para que no llegan los mozos. A, A ver si ha cogido el diamante. Vale. Dentro, oh, José. ha creado una armadura de... ¡Espera! ¡Eres puso ¡Has cogido una armadura de diamante! Para que eso ha cre... eh... Espera un momentito, pues ahora lo hago yo, porque él lo ha hecho y ya está, lo hago yo también. porque no ven? ¡Qué trampa chaval! ¡Siempre me gusta el loro! Pues mejor no. Deja, todo eso de así. Hello creeper. Jaja. Ja. Estoy en el filito. No. Ay, Yo estaba en el filito, en el filito solo. estaban infinitos del finito gigante, ¿sabes qué? ¿Quieres hacer que hagamos el portal del fin? Pues claro que sé Lo demás de oro que es más chulo. Ya está. Es tan difícil que el mini me atrevo a hacerlo en una. Dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Tres. Un, do... Un, dos, tres. ¡No funciona! ¡Ah! Lo que falta Oh, toma, ha funcionado. Oh, chaval, chavalote, esto es una aventura grande. Maldito Nemba. ¿Qué? ¡Me está troleando en la cara! ¡Eh! Hey, no, nada no hagas eso, hombre. ¡Oh, gente! No. Pues ahora vuelo. Mane, mone, mone, mone, mone, mone. Dinero, dinero. ¡Uh! ¡Uh! ¡No quiero dinero! ¡Dinero! ¡Uh! ¡Uh! ¡No quiero dinero! ¡Dinero! Ahí está el dragón. El dragón del fin ver. Me acuerdo que había que derrotarlo, pero cuando tenía esto. Esta cosa. ¡Sí! Cuando lo tenía, sí. Así, así. Había que darle así. ¡Sí! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! Está bien, está bien. ¿Quién ha derrotado eso? Anda, no me digas que es el dragón. No, no, no, no es el, es el sí, sí, es el dragón, es el dragón en el casillo. Ayúdame, por favor. Bien, bien, bien, bien. Por aquí, ahora aquí. ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! hoy ¡Oh! ¡Toma! ¡Espera! ¡Muy buena! ¡A ver! nada, ah, esto es una porquería vale, ya está somos pros somos pros que me han dejado mi cama todavía no he puesto la cama no, ha pasado solo he puesto mi cama solo he puesto mi cama ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Si solo he puesto mi cama, solo iba a dormir, solo pasaba esto en el, en el portal del de, de inframundo, no aquí. Chaval, ¿qué ha, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero es que ¿Qué ha pasado. Te espera el mundo, te espera el mundo, te espera el mundo ¡Molines! Con estos más. Que me tra... ¡Leon! ¡Jolín! ¡Ya estoy alto! Sí, llevo, sí, llevo al mundo, te, te espera al mundo derrotado y todo porque por mí, porque soy el pro, soy el pro, soy el pro, bla bla pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, soy el pro. Acabo el marco, acabo el marco. Aquí están los créditos, Cr -cr -cr -cr créditos.